El cielo restante se abre alrededor Y destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul El cielo azul Su tuya un golpe de tope en mí. gracias! ¡Otra gente